EVIL 4 Hola pequeños amigos, soy Mickey Mouse Y hoy traigo un video del Resident Evil 4 Que es un juego de Resident Evil Ok Muere, muere No estés odiando, get this over with, will you? No, no estoy soñando uh. Allá. Allá. Ah, ¡La escopeta. Desde el principio del juego. Bien. Vamos, vamos, vamos. Oh, miren, una cajita. No no what puts a Is everything okay? No. ¡UN FORASTERO! ¡Ja! Detrás de ti, imbécil Oh, ole Oh, mira. Maditas y un poquito de dinero bien bien yo pienso hacer eh, obviamente parte del de no video el juego completo así que bien Una granada. Se comió el cuervo. Pollo el perrito. Perfecto. Oh, uh, hierba roja. Esperen un momento. Listo. Ahí tenemos los dos curativos. Miren esto. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Mira aquí! Ven, mira, no ¡Ah! Quería atenderle la trampa pero no importa ¿Los hierbas? oy ¡Os a romper a pedazos! Oh, mira, ahí, arriba. ¡Avisad a los demás! ¡Te cogí, te cogí! ¡Avisad a los demás! Oh, sir. Oh, Lord Sadler. Lord Sadler. Le hace falta las instrucciones. Oh no. Matrón a mi amigo. No sé qué vamos esto y va. Sí, ya sé tu cara. ¡Oh, romper a pedazos! ¡Ey, acá! ¡Ray! Voy a ser picadito. Corre ¡Ah! ¡Carajo! dijiste? Ya se murió. ¿Tú soy cerdo? Detrás de ti, imbécil. Queremos que es por el... ¡Creemos algunos serios problemas bien a ver muere mi... muere basta hijo de bien derrotamos al doctor salvador ¡Coheto! hace mucho ahí está si lo pueden ver el de la motosierra esfera en un momento no te voy a hacer ¡Listo! Bueno. Oh, la campana. es hora hora rezar tenemos Tenemos que irnos. ¿Qué? Oh, la campana. La campana. Suena por Bien. Lord Sadler. Ah. ¿Dónde está? todo? Bingo. Bingo.